Four in the I just left the everybody's here but the police and they'll be so here Mi nombre es Eduardo Correa Palacios. Nos encontramos en Piazza Castello, en la ciudad de Turín, eh, participando en el tour de Expo de hipópoli Yo soy gastrónomo de profesión, aunque desde hace tres años me he dedicado a coordinar la red de jóvenes de Slow Food, una red de jóvenes activistas que eh, busca conectar a pequeños productores eh, de alimentos buenos, limpios y justos con consumidores o coproductores responsables que eh, no necesariamente tienen esos puntos de encuentro. Hemos escuchado diferentes proyectos y diferentes propuestas acerca de agrobiodiversidad, acerca de producción sustentable y acerca de eh, favorecer las pequeñas producciones a escala, las pequeñas producciones artesanales que siguen alimentando a este planeta. Mi mensaje creo que sería sigan resistiendo, sigan produciendo estos alimentos, sigan alimentando al planeta por aquellos que no sabemos cómo producir nuestros propios alimentos. Llevan años en resistencia y no es momento de claudicar, y ahora es cuando es más importante que eh, sea reconocida la labor de los pequeños productores de alimentos y de eh, los jóvenes que vienen atrás de ellos apoyando y dando a conocer el trabajo que ellos realizan.